Yo soy itano, yo soy un hombre de la chiera, soy itano de la vida, soy un hombre de la chera, soy itano de la vida, soy un hombre de la libertad. Muy que yo la quiero, mujer, que yo me muero, mujer. Sin ti estoy perdido. Mujer, que yo la quiero, mujer, que yo me muero. perdido y amor, amor, amor, y amor. Y amor. amor, amor. Y amor. Y amor, amor. Amor, amor, Sin ti, estoy perdido. Y amor, amor. Perdió, oh, a que sabe, y él Yo soy tan... Oh, hey. Yo soy un hombre de la tierra. Soy un gitano de la vida, soy un hombre de la chera. Soy gitano de la vida, soy un hombre de la libertad. Mujer, que yo la quiero, mujer, que yo me muero. Estoy perdido. Mujer, que yo la quiero. Mujer, que yo me muero. Mujer. Sin ti, estoy perdido. Amor, amor. Amor, amor, amor, y amor. Y amor, amor, amor, Sin ti estoy amor, amor, amor, amor, amor, perdido, amor, amor, ¡Soy perdido! ¡Qué bonito! Gracias, Bocú.